Hace un año atrás, mi cabeza era como mi rodilla, o como esto. Yo podía pasar la mano por mi cabeza y tocaba una pelada. Hoy me paso la mano y no la siento. A ver, decime vos qué ves. Le, le saqué el embellecimiento. Para que se vean todas las arrugas que tengo... Que se vea el pelo real que tengo... Y que no sea algo que me ponga la inteligencia artificial... ¿Qué onda? Explícame vos... A ver... Yo me pasaba la mano por acá... Y era como mi rodilla... Y acá también... Estoy... estoy... Alucinando... ¿O me está creciendo el cabello? Bueno. Hace un año atrás era pelado. Y hoy tengo cabello. Mira lo que me está haciendo el parásito en la nariz. ¿Ves ahí? Esas es como su ventanita. Bueno. Y luego tengo... Mira lo que me hizo en el labio. Me está lastimando. Y ayer le puse la velita. Y sentí como el gusano se retiró. Es el gusano que me está reventando el labio. Y después hay otro parásito que tengo acá. Que le estuve dando. Madreando. Bueno. Tira sus tentáculos por acá. Y empieza a comer acá. Bueno. El del izquierdo es más prominente. Y lo que me hace. Es de ahí. Justo ahí. Ahí... Me levanta... Entonces yo ayer estaba con ese problema... Hoy ya no es tanto... Pero ayer sí... Y veía como que... Este lado... Un poquito más levantado... El izquierdo... Igual en este momento como... La pantalla da vuelta a las cosas... Vos vas a ver el derecho... Pero es el izquierdo... ¿Y qué pasó? Me noté... Es más, mira, Es en el izquierdo... Ahí... Donde me está lastimando... Bueno. Y me, me noté que tenía como el labio un poco más levantadito ahí. ¿Y qué me pasó después? Me pongo a ver fotos de personas. Y todo el mundo con eso medio levantado ahí. Es muy casi indetectable. Pero si te pones a mirar lo vas a encontrar. Justo ahí todos tenemos el tironcito. Y hay gente que se le nota más que a otros. Es más, te llega a hacer poner la boca con un gesto, así medio, no sé cómo es, pero te, te fabrica un gesto. Bueno, quería hablarte por sobre todas las cosas del orgón, que es la ciencia que estábamos estudiando desde cero para poder tener fundamentos que nos puedan eh, llevar a hacer eh, bien el trabajo con el orgón a poder generar una energía y a tener un beneficio. Bueno, lo que vengo a descubrir es que lo que conviene hacer cuando hacemos estos cacharritos con esos floreros, bueno, que lo que conviene es tenerlo un rato dentro de la casa, que el generador, eh, ¿cómo le podríamos decir?, mm, induzca su plasma a la casa y luego el generador lo sacamos afuera luego de 15 minutos que la casa se irradia de ese plasma las paredes absorben pero la pared llega un momento que absorbe y luego ya no absorbe más entonces eh, digamos que ahí es donde nosotros tenemos que sacar el cacharro afuera y ahí las paredes empiezan a irradiar y ahí es donde el ambiente se vuelve nítido la energía radiante te levanta el ánimo y las cosas adentro de la casa tiran para arriba en vez de para abajo. Bueno, esa sería la técnica como para tener encuentros con el orgón y ver qué pasa sin eh, pasar a, a estar todo el tiempo en una atmósfera magnética. Lo que buscamos es lo radiante. Entonces digamos que el generador eh, es un buen cacharro para bionizar cosas y luego que esas cosas nos transmitan el radiante. Bueno, por ahí. El cacharro de hoy, a diferencia del del otro día, se comportó diferente. Lo único que me llamó la atención es que cuando lo fui a medir, la pila me dio 40 milivoltios, y yo esperaba encontrarme con unos 300 como mínimo. No sé qué pasó, no entiendo. Es como una pila que no funciona, pero igual la luz que emite es terrible, o sea que vuelvo a confirmar ya mis trabajos anteriores, en el 2016, 2017, donde yo le mezclaba polvo de cuarzo de alta pureza al organite y con eso conseguía que en el organite, aparte de ese gas magnético que tiene como unas sombras oscuras, me saliera una luz azul, radiante. Bueno, Hoy volví a conseguir ese efecto, tremendo. Bueno, eh, realmente estoy muy contento con los resultados porque pude armar un generador tan potente que me permitió ver eh, esto que te digo, que es bueno estar irradiando la casa y luego sacándolo al patio. En el patio está el cielo, o sea, un patio no se puede llenar de orgón siempre va a estar liberando. Pero adentro de la casa no. Llega un momento que se llena. Entonces hay que liberar. Esta noche te voy a presentar mi último invento. Se llama Chancleta System. Y bueno, es un elemento terapéutico que derriba el doble vector izquierdo y derecho de parásitos que, digamos, que llegan hasta la cabeza chancleta system es digamos un dispositivo terapéutico de fácil construcción esta noche te voy a mostrar paso a paso cómo hacer chancleta system para hacer el dispositivo chancleta system vas a necesitar dos imanes de neodimio los cuales tengan un hilito al medio y que lo puedas dejar colgando para que se quede solo, bien, vamos a ver qué es lo que nos dice, vamos a necesitar una, una brújula, entonces vamos a ver que el imán apunta para un lado igual que la brújula, significa que la cara que está tocando mi dedo es el polo norte, bien, entonces. Vamos a escribirle acá la N. Escribimos la N y del otro lado la S. Bien, entonces ya sabemos cuál es el norte cuál es el sur. Paso número 2. No, perdón, paso número 3. Paso número 1, los imanes. Paso número 2, una brújula para saber cuál es el norte y cuál es el sur. Y paso número 3 las chancletas también hay un paso número 4 el cúter bueno ahora que sabemos cuál es el norte y cuál es el sur lo que vamos a hacer con el cúter es un corte por aquí y por aquí vamos a levantar la goma y vamos a meterle los imanes vamos a ponerle el sur y el sur para el pie izquierdo. Y el norte para el pie derecho. Bien. El imán tiene que estar justo donde el dedo gordo se dobla. O sea, acá. Justo donde se une al pie. ¿Mm? Sería este ahí y este por acá. Por ahí más. o menos. Bien. Chancleta System es un dispositivo que magnetiza el vector derecho de parásitos con el polo norte de un imán y con el polo sur del otro imán magnetiza el polo el, la región izquierda de los parásitos ambos se encuentran en la cabeza el circuito se cierra y se empiezan a cocinar con esto recuperas a cualquier persona de cualquier enfermedad. Cualquiera que sea. ¿Ok? Llámese autismo, llámese como sea. Bueno, y con el cúter le haces los cortecitos, metes el imán, cerrás y pegás. Listo. Ya tenés Chancleta System, un regalo de Fundación Amenofis para el Mundo, para que tu salud pueda cambiar rápidamente. Bueno, creo que no me quedó nada por decir. Esto te da salud en el primer día. ¿Ok? Bueno, y de esta manera vas a poder regalarle eh, el dispositivo a personas que no van a tener ningún inconveniente en usarlo. ¿O viste la, que a las personas es un poco como que les cuesta hacer terapia? Pero esta terapia es simplemente ponerse las chancletas: Chancletas System la nueva terapia del doctor Amenofis, que gracias a su descubrimiento del doble vector de parásitos alienígenas que tienen hierro en su interior, he descubierto que con dos simples imanes podemos cocinarlos completamente desde los pies hasta la cabeza. Bueno, este es un regalo. Hacelo, regaláselo a tus seres queridos y le vas a estar salvando la vida. Chancleta System, un regalo para el mundo de Fundación Amenofis. Te mando un abrazo, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.